Chicos, ¿qué tal? Bueno, otro día más eh, en otro live, ¿vale? Otro live para responder a las preguntas que queráis. Bueno, yo creo que ya me no soy el Castellano. Eh, nada, poner cualquier dudilla que vayáis teniendo o lo que sea, ¿vale? Ponerlo debajo para irlas viendo. De momento tengo yo aquí tres que me hicieron a mí por privada, tres que me interesante. Eh, y el resto, bueno, irás poniendo y estaré aquí durante una hora respondiendo preguntas. ¿vale? Eh, quería adelantaros una cosilla, ¿vale? Es que el fin de semana que viene, la semana que viene, creemos que posiblemente en sábado, a esto de las 8, creemos, pero bueno, está por continuar el horario. Eh, Más Músculo va a empezar a emitir un programa, ¿vale? Va a empezar a emitir un programa que será de manera asidua, ¿vale? No sabemos todavía cada cuánta frecuencia, pero bueno, eh, según el material, pues será de manera asidua. Y mmm, en el que estaré yo con distintos invitados, ¿vale? Eh, se tocarán temas de nutrición, temas de entrenamiento, temas de actualidad de lo que se vaya hablando ahora, salen entrevistas, habrá una sesión para chicas, bueno, eh, un programa en el que trataremos de hablar de todo eh, eh, de, un, de una manera un poco distinta, ¿vale? No que sea, que no sea muy científico, que no sea muy. Simplemente dar respuestas a las preguntas del día a día que van surgiendo pues en la actualidad y sí, demás, ¿vale? Eh, y trataré de traeros, pues bueno, pues. pues gente que, que, que os agrade escuchar entrevistas suyas y demás, ¿vale? El programa se llamará Conectados eh, y yo os digo, empezaremos la semana que viene con él y queda por confirmar todavía la hora, de, posiblemente sea el sábado a las 8, pero bueno, voy a por confirmar así que ya más adelante, pues, eh, será la confirmación durante la semana, ¿vale? Eso sí, tenéis que suscribiros para, para recibir el aviso ¿vale? Entonces, nada, os invito a todos a que os suscribáis y podáis ver los que queremos que sea algo distinto y seguramente será algo que chulo y años, ¿vale? Entonces, bueno, mira, pasamos con las preguntas, ¿vale? Eh, y he seleccionado estas tres preguntas que me parecen interesantes, sobre todo porque me encuentro mucho con ellas, ¿vale? A mí me gusta meterme en foros para ver de qué habla la gente, de qué no, para saber, bueno, pues eh, las tendencias que va viendo, lo que se va hablando por ahí, lo que la gente dice, opina, lo que tal, bueno, es todo esto, ¿no? Y, y estas tres preguntitas que he seleccionado, la verdad es que las veo bastante, ¿vale? La primera es eh, que, bueno, que, esta pregunta, que esto yo creo que viene de cuando Slipiana hizo un vídeo en el que decía que la gente que usaba anabolizantes podía entrenar a bombeo y crecería igual. Eh, pero que cuando se va de natural, pues hay que entrenar ¿vale? Eh, a mí me han preguntado mucho, y veo mucho por ahí ese debate, que si el entrenamiento de bombeo vale para la gente natural. Eh, a ver, eh, os voy a explicar un poco unas cosas un poco fisiológicas, ¿vale?, para que entendáis de qué os hablo y luego entenderéis por qué sí que vale para todo el mundo. ¿vale? O sea, el entrenamiento de bombeo eh, se basa en, en, en generar muchos residuos en el músculo para hacer que vaya mucha sangre al músculo, para de esta manera eliminar esos residuos. ¿vale? Eh, con eso se consigue lo que se llama la compresión, una gran hinchazón, ¿vale? que es la mezcla de ácido láctico con sangre y, y demás. ¿vale? Entonces, toda esa hinchazón o toda esa inflamación temporal que nosotros tenemos ocasiona, eh, ocasiona distintas consecuencias fisiológicas. ¿Vale? Una de ellas es somete a una gran presión a las paredes celulares, esto produce ciertas catutinas informativas de crecimiento, como factores de crecimiento mecánicos, otra es que se estira bastante la fascia, todo esto sobre la congestión. ¿vale? Otro es que eh, se producen roturas musculares debido a las contracciones musculares. Esto no es por la congestión como tal, pero normalmente los entrenamientos de congestión sí que es verdad que se hacen mmm, bastante más repeticiones, ¿vale? Bastante más repeticiones y bastante más series que el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que la. Eh, a ver, esto es algo complejo y lo voy a intentar explicar así sencillo, ¿vale? Hay una cosa ¿eh? dentro de la célula muscular que se llaman los túbulos T, ¿vale? que almacenan calcio. Entonces, cuando llega un impulso nervioso, eh, lo que la célula hace es verter de verte estos túbulos T, verter calcio, ¿vale? Al interior de la célula y se produce lo que se llama la despolarización, es decir, la contracción muscular. Rápidamente este calcio vuelve a las células a los túbulos T y, y se mantiene ese equilibrio, ¿vale? ¿Qué sucede cuando esto es muy continuo, muy continuo en el tiempo? Que el mecanismo de, de, de volver a llevar ese calcio dentro de los tubos t se va volviendo cada vez menos eficaz. Cada vez, eh, digamos, va aumentando el gradiente o la concentración de calcio dentro de la célula porque no es capaz de retirarse en el de energía. ¿Y esto qué genera? Genera eh, unas consecuencias osmóticas, ¿vale? Somente la presión de la célula. Cuando esto empieza a suceder ya a partir de X, eh, la célula empieza a romperse, ¿vale? Empieza a romperse. Y esto a su vez conlleva otro gran problema después. Que es que eh, la célula eh, está en un líquido extracelular. El líquido extracelular tiene bastante más calcio que el líquido intracelular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto se rompe, eh, líquido intracelular sale fuera y líquido de fuera entra dentro. Con lo que a su vez se, se agrava más este, este desequilibrio de calcio. Con lo que a su vez es el pez que se muerde la cola y este proceso cada vez es más dañino. Cada vez con más series conseguimos, o sea, cada vez con menos series conseguimos más daño. vale entonces así se producen fracturas musculares. De hecho, a muchos habrá pasado que después de entrenar ciertos músculos, sobre todo pasa en bíceps, en pectoral, en cuádriceps, bueno, después de entrenar ciertos músculos, 3, 4, 5 horas después, a lo mejor os estiráis o estáis hundiendo la tele o cualquier cosa, hacéis un gesto mínimo con ese músculo, como os con el bíceps, se os monta, ¿vale? Se os monta porque todavía la concentración de calcio es bastante alta, todavía no se ha restablecido ese equilibrio de calcio. Entonces, un impulso eléctrico mínimo ocasiona una contracción mucho más grande. Esto, como veis, no tiene nada que ver con la testosterona. ¿Vale? Estos son eh, mecanismos, eh, eh, o sea, son cosas que suceden durante el entrenamiento y que a su vez esto genera eh, vibración de cicotinas. Eh, incluso hay gente que dice que bueno, que la, la, la eh, a ver cómo deciros, que esa hinchazón del músculo eh, temporal hace que las fascias se estiren, ¿vale? Que en eso era lo que se basaba el antiguo síntoma, que no sé si os suena, era un aceite que se resorbía muy poco a poco. ¿Con qué intención? Pues con llenar eh, un músculo de aceite, eso estiraba la fascia, esa fascia quedaba estirada y, ese, y como tiene un ritmo de absorción muy lento eh, según se iba absorbiendo ese síntoma, la masa muscular podía ir creciendo porque iba siendo liberado ese espacio, ¿vale? Esto, bueno, eso, esta teoría o, esto, o estas consecuencias podríamos decir varias cosas malas de ella, ¿no? Hay síndrome compartimental, etcétera que no voy a explicar ahora, pero que, que bueno, que no es tan sencillo. Pero bueno, en eso se basaba, ¿vale? Entonces, eh, eh, la liberación de estas citoquinas que digo, junto con esta expansión o con, esta, con este agrandamiento ¿vale? de la fase y demás, es lo que, yo que provoca el crecimiento. ¿vale? Aparte de lo que se conoce como hiperemia, vale. aparte de ya lo nutrida que esté la sangre, esa sangre está yendo al músculo. Y esa sangre está yendo al músculo durante un tiempo después del cefoso. Sabéis que siempre os digo que cuando el sistema nervioso simpático, que es el de lucha-huida, está activo, eh, no puede haber crecimiento muscular. Pero ¿qué sucede? Que tú cuando paras de entrenar, si has generado muchísimos residuos, ya eres capaz de, de bajar las pulsaciones, de bajar ese estado de alarma del cuerpo, de que el sistema nervioso parasimpático empiece a subir, a subir a, y a tener cada vez más peso en las funciones, pero todavía hay que seguir retirando el residuo de ese músculo durante varias horas después. Entonces, si la sangre está cargada de nutrientes, pues bueno, sangre implica en nutrientes que está en un músculo que acaba de ser trabajado con ruptura celularista. Entonces, como veis, esto era uno de los mecanismos de calcio que dije en su día que iba a explicar cómo se puede conseguir hipertrofia eh, jugando un poco con, con, con la excepción y tal del calcio. Entonces, esto lo, al final lo único que, que hace son roturas musculares mediante otra vía. Lo que hay que distinguir es el entrenamiento de bombeo. ¿vale? Aquí es donde veo que mucha gente a lo mejor sería un poco. Para mucha gente entrenar bombeo, bices a lo mejor es poner 5 kilos a la barra Z por lado, hacer cuatro series, 20 repeticiones, soltarlo y ya está. Eh, y como el que oye ver, no, eso no genera ninguna adaptación, ¿vale? O sea, no, no, no, no necesita ningún tipo de adaptación fisiológica. Pero sin embargo, si tú pones un peso con el que podrías hacer 20 repeticiones, al cul de vamos a ponerle 15 kilos por lado, ¿no? y la coges y haces 15, descansas 30 segundos y haces 15, descansas 30 segundos y haces 15, ojo, ya no harás 15, lo intentarás, pero ya no vas a llegar a 15, vas a llegar... A 12, a 13, tal. Descansas 30 segundos y tratas de llegar a 15, que obviamente ya no vas a llegar ni a 15 ni a 12, te vas a quedar en 9. Eh, descansas otros 30 segundos y vuelves a hacer el fallo, no por eso solo estás haciendo siete. Si te dais cuenta, es una excepción, estás consiguiendo fallo por lo tanto las fibras rojas, blancas, que son las que más crecen, están dándolo todo, ¿vale? Están dándolo todo porque no puedes más, las estás agotando, las estás entrenando, las estás rompiendo, las fibras que más crecen pero sin no embargo estás consiguiendo muchísima congestión y muchísimo bombeo, porque el descanso es muy pequeño y se va generando una gran cantidad de físicos. Ahí ese entrenamiento de bombeo, que yo cuando hablo de bombeo siempre me refiero a ese. Justamente ese entrenamiento de bombeo lleva fallo muscular y ese entrenamiento de bombeo genera crecimiento. Pero ese entrenamiento de bombeo no daña articulaciones. Entonces yo cuando hablo de un entrenamiento de bombeo me refiero a ese. No me refiero al ponerle 20 kilos, hacer 4 por 20 y con las poleas y parece que no hemos hecho nada. ¿Vale? No, eso en todo caso serían entrenamientos degenerativos para un, un músculo que tiene una lesión, para un músculo que tiene agúpeta si queremos recuperarlo antes, para un músculo que vamos a hacer una sesión de estiramiento si queremos antes trabajar un poco con fuerza de resistencia. Bueno, mmm, se podría decir que eso es un entrenamiento que de cara a no vale para nada. Pero el entrenamiento de bombeo que, al que yo me refiero, que es bombeando, incluyendo fallo muscular, ese sí. Vale, o sea, ese sí, e igual que hacer series de 15 al fallo muscular genera un gran bombeo, genera una gran congestión aquí estamos hablando de resistencias de peso del 60-65% porque está llegando a 15 repeticiones al fallo, un genérico entrofia, ¿vale? ya es mecánica suficiente. Entonces, ese tipo de entrenamiento vale para gente eh, que toma sustancias como para gente que vale para todo el mundo, ¿vale? Entonces, aquello que dijo cristiana posiblemente si Cristiana tuviéramos la suerte de que siguiera vivo, eh, y le preguntáramos esto, a lo mejor lo aclararía, o a lo mejor no. A lo mejor eh, para el entrenamiento de bombeo que yo planteo es un entrenamiento de bombeo, si sí, mago o hipertrofia, no sé. Pero bueno, a lo que voy a dedicar la pregunta esta, que si el bombeo solamente vale para personas que se ciclan o no se ciclan, etc., para naturales no vale, sí, sí que vale. Lo único que tenéis que saber es a qué nos referimos con el entrenamiento de bombeo. ¿Vale? Eh, bueno, pues esa es la primera duda, un poco extensa la pregunta, pero bueno, espero que haya quedado más o menos. Luego, otra pregunta que que veo bastante por ahí, en el que la gente está muy perdida de la vida, más antes, ahora ya cada vez menos. Ahora ya se está teniendo la tendencia al contrario. Era que si a mayor consumo de proteínas, mayor crecimiento muscular. Y bueno, demostrado que sí, que sí, a mayor consumo de proteínas, mayor crecimiento muscular. Llega un punto en el que hay un punto de inflexión, es decir, eh, a lo mejor, esa ya la eficiencia baja, tú sigues comiendo proteínas y sigues aumentando eh, la tasa anabólica, por así decirlo, en cierta medida, pero ya va disminuyendo hasta que ya llega otro punto de inflexión en el que ya no pues, se consigue nada más, ¿vale? ¿Dónde están esos puntos? Pues bueno, es difícil saberlo. Eh, podríamos hacer una estimación por, por, por, con analíticas por lo que se ha hecho de urea y demás, pero es difícil establecer una relación fija para todo el mundo. Pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que pasar de tomar un gramo de proteína por de peso a dos, el músculo va a crecer, de 2 a 3 el músculo va a crecer, de 3 a 4 ya no vais a notar una gran diferencia, de 3, 5 a 5, quizás no, no tenéis prácticamente nadie. de 5 a 6, es ya quizás uno de esos puntos de emotivo de ya no igual, ¿vale? Ese pues, observación sería como un buen de energía, generaría más residuos, más estrés para el cuerpo, no tendría más sentido, pero sí que hay un rango en el que cuanto más vas subiendo, más vas creciendo, pero no es de manera lineal, ¿vale? Va decantiendo, eh, esa progresión poco poco. Pero esto es un poco lógico. Y luego también hay que verlo enfocado a la nutrición general. Es decir, no es lo mismo 300 gramos de proteína cuando estamos acompañados con 600 hidratos al día que 300 de proteína cuando solo lo acompañamos con 60 de grasa. Por lo tanto, pues no, no, no está claro que la, de la capacidad de anabolismo de una dieta y de otra no tiene nada. Entonces, bueno, estas preguntas siempre son muy abiertas, pero en general, en general, a más proteínas, más crecimiento hasta un punto en realidad. no por más es mejor. ¿Vale? O sea, Crecería de manera lineal, o sea, de manera no lineal, hasta un punto de que ya la ley ¿vale? Eh, vale, otra pregunta, esta pregunta además es curiosa. Me, me, me preguntaron que si existe un, un intraentreno perfecto. Claro, intraentreno perfecto no existe. Intraentreno significa una, una bebida que tomas durante el entreno. Pero es lo mismo un entrenamiento de bombeo, como te he dicho antes, un entrenamiento de fuerza, en el que espaciamos los descansos 3, 4, hasta 5 minutos de los ejercicios por lo tanto, la activación del sistema nervioso simpático es mucho menor, menor producción de vitamina, menor producción de, de, de, de, de, de catecolaminas en general, de dopamina, etc. Eh, es bastante menor. Eh, ¿El entrenamiento es igual? No, porque, porque en un entrenamiento de fuerza. vale eh, El sistema nervioso parasimpático está, digamos, menos suprimido, para hablar así, un poco, un poco allá, está menos suprimido que en un entrenamiento, por ejemplo, de seguimiento. Vale. Eh, esto no significa que sea mejor ni peor el entrenamiento, simplemente algo de que hay una energía o más, o sea, no es lo mismo hacer dos repeticiones y soltar la base y cinco minutos, está claro, que estar haciendo series gigantes, ¿vale? Eso activa mucho más el sistema nervioso simpático. Entonces, el entrenamiento no tiene que ser lo mismo, ¿por qué? Porque en un, en un periodo en el que el sistema digestivo no está tan suprimido como podrían ser los entrenamientos de fuerza, bueno, puedes meter más, claro, más sustancias en general, puedes meter menos cantidad de bebida, pero más... Hay menos deshidratación, entonces puedes meter menos cantidad de bebida, pero más concentrada, etc. Pero no es lo mismo sin entrenamiento que uno que busca bombeo, como he dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque en uno que busca, eh, lo que yo he dicho, generar residuos, pues ya ve que plantearse si quizás meter sustancias que eliminen esos residuos o que ayuden a eliminarlos, sería lo óptimo. En mi opinión, pues quizás sí. ¿Por qué? Porque así podríamos congestionar, pero con cartas mayores, por lo entonces a mejor recuperación se mete más peso más carga mecánica pero yo sigo haciendo el mismo sistema de entrenos por tanto sigo congestionando lo mismo entonces para mí sí pero claro eres capaz de digerir tanto como en el otro entreno que son cinco minutos entre no tres series no el sistema digestivo está mucho más parado entonces mmm, tendrá que ser una bebida mucho más diluida y mucho menos concentrada en nutrientes eh, tendrá que ser una bebida con una um, concentración algo ¿vale? decirlo con una concentración de electrolitos muy distintas, ¿vale? Cuando tú quieres bombear, una de las cosas que más te hace bombear, que además es muy barata, muy fácil de conseguir, todo el mundo tiene sal, sal, sodio, ¿vale? O sea, mucho líquido, con mucho sodio, con entrenamiento de altas repeticiones, el músculo muere muchísimo, ¿vale? Entonces, eh, eh, no es lo mismo eso que en un entrenamiento de fuerza, que en un entrenamiento de fuerza la congestión cuanto menos sea mejor, ¿por qué? Porque la congestión Supone también una carga mecánica para el cuerpo. O es sea, una carga mecánica, me refiero, las masas están duras. Cuando tienes un músculo contraído, está duro. ¿vale? Entonces, tienes que vencer esa fuerza también a la del gesto. Entonces, no es lo mismo hacer cuadrites con el femoral congestionado, que parece que te está reventando que hacer con el cuádriceps con, ¿vale? con el femoral eh, elástico. y va a decir que no es elástico, sino flexible. ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, ¿la bebida es intraentreno? No tiene no nada que ver. Cuando te venden un intraentreno para todo, no está bien formulado. Debería de ser. Que de momento, pues eh, bueno, pues esto es algo que me, que me gustaría plantear a la, a la marca mía, a mí, para quizás poder hacer un intraentreno para entrenamiento de bombeo, un intraentreno para entrenamiento de fuerza, etcétera, ¿vale? Porque así sería un intraentreno que se adapta a tus necesidades. Eh, yo no paro de ver marcas con intraentrenos únicos. Bueno, pues está bien, pero no todo el mundo entrena igual, no todo el mundo entra de la misma manera, no todo el mundo, um, eh, lleva. Um, etapas en su planificación, o no quiere decir en el que se entrena igual. Entonces decidme a mí por qué tiene que ser igual el entreno, Un entrenamiento pesado de peso muerto para Power, que no vas a pasar de cuatro bueno, repeticiones, en una serie, un ejemplo, un entrenamiento de hipertrofia, intentando dejar de descansar las articulaciones, en el que te vas a basar en series gigantes, Bueno, pues es muy distinto, vale, Y bueno, pues estas son las tres preguntas que yo tenía así preparadas para calentar un poco y demás. Entonces ahora pues iré respondiendo preguntillas vuestras, ¿vale? Eh cada tiempo de obviar, de correcta, Aquí hay una cosa que habréis comprobado, que cuando cambiáis de rutina, las agujetas, que no significa que por tener agujetas se haya entrenado bien, no significa que por no tener agujetas no se haya entrenado bien, eh, no son sinónimo de nada, pero sí son indicativos de rotura. ¿vale? Entonces, cuando las agujetas eh, son más grandes, es cuando cambiamos la tabla, ¿vale? cuando hacemos ejercicios y más. Pero sucede es una cosa, que si cambiamos, y esto lo podéis comprobar, si cambiáis semanalmente de ejercicio, de que eso ya desaparece. ¿vale? O sea, ese, ese, esos daños musculares excesivos son cuando estás acostumbrado a hacer una tabla en concreta y cambias a otra. Pero tienes que estar primero acostumbrado a hacerla. En mi opinión, cada cuánto tiempo, lo ideal, la tabla, por llamar tabla todo, puede ser eh, cada semana distinta, tiene sí un patrón. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú puedes una semana hacer tres ejercicios, pero con un patrón de 12 y 18 mal fallo, lo que la semana siguiente exactamente lo mismo pero con un ejercicio más, la semana siguiente lo mismo pero con un ejercicio más, y la semana siguiente lo mismo pero aumentando la densidad, tardando un minutos menos en funcionar. Cada semana ha sido distinta, pero ha seguido un patrón lógico, ¿vale? Entonces, eh, para mí lo ideal es seguir patrones lógicos. Eh, eh, puedes cambiar la tabla en pequeños matices todas las semanas. De hecho, las progresiones, en realidad, poco pues, no bueno, tienen pequeños matices y pequeños cambios. Pero también es verdad que tú ya más o menos estás controlando el peso, vas saliendo como tema y tal, al menos que se haya muy experimentado ya llevas años haciendo, eh, cuando ya han pasado mínimo tres entrenamientos iguales, pero cuando empiezas a controlar el peso, de verdad que necesitas para que repeticiones. Entonces, ¿cada ¿cuánto tiempo cambiarla? Yo creo que una tabla avanzada ya así bien, se podría cambiar perfectamente semanalmente, pero como he dicho, puntualmente cosas, no en general. Siempre siguiendo un patrón y siempre siguiendo un, un, pues un patrón, un sistema de entrenamiento completo y demás. Eh, y para la gente más que empieza, que sigue una tabla completamente igual y tal, 6-8 semanas, 10 máximo y luego cambiar. ¿vale? También os digo una cosa, que esto es más por temas psicológicos que por temas de ¿Vale? Lo que pasa es que el tema es que los fichajes no lo controlamos. O sea, yo conozco mucha gente que dice, no, no si yo estoy motivado, yo hago un precio de banca toda la vida y lo hago con motivación, lo hago bien. O sea, pero pues la motivación no es algo que tú mides, es algo que tú tienes. Entonces, tú puedes pensar que estás siempre igual de motivado la ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no hace falta cambiar de todo. tú puedes hacer toda la vida precio de banca y toda la vida te va a funcionar y toda la vida va a músculo. Pero toda la vida vas a estar cómodo haciendo precio de banca y vas a darlo todo haciendo precio de banca. Cuando algo te aburre ya quizás, pues, no. Vale. Entonces el primer tabla es más a cuestiones psicológicas, ¿vale? Para que tu cabeza siga dándolo todo, pero en vez de que tu cabeza crea que está dando todo y no lo está, ¿vale? Entonces por eso creo que hay que cambiar la X tiempo, pero no sería necesario. De hecho yo por temas de lesiones, pues, mi entrenamiento de pecho básicamente me va a hacer ya muchísimo, porque no puedo hacer más, no puedo hacer aperturas, no puedo hacer determinados eh, ejercicios, pues, pues me he quedado tan limitado que solo puedo hacer unos cuantos que solo hago siempre. Entonces no, no es que habría que cambiar eso, pero bueno, sí cambiar los sistemas cada poco tiempo, ¿vale? O sea, no puede ser igual la misma tabla, los muchos ejercicios, pero sí los sistemas. Ahora descanso menos, ahora descanso más, ahora dediciones más altas, ahora más bajas, ahora serían gigantes, ahora descendentes, ahora, te pago, bueno, ir cambiando los sistemas, ¿vale? Claro, sí, la tienes en el es claro que tiene un papel fundamental en.. en en la síntesis proteica, vamos a ver, hay que tener en cuenta lo que significa aminoácido esencial y no esencial. aminoácido no esencial significa que el cuerpo lo puede producir, pero ¿de dónde lo produce? De otros aminoácidos. Es decir, eh, que un aminoácido en el cuerpo o sea la glutamina, el cuerpo es capaz de producirla, Pero claro, para conseguir ese aminoácido tiene que conseguir esos sustratos mediante reacciones a través de otros aminoácidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué si tú no metes todos los aminoácidos, Porque es una necesidad enorme de aminoácidos esenciales que solo los que el cuerpo no puede producir. Nosotros los podríamos producir, pero haciendo ciertas reacciones, que sería mucho más limitado. Cuando tú tomas una proteína completa, le aportas todos los aminoácidos. No le obligas a, a tener que producir los no esenciales. Eh, pero cuando tú no se los metes, le estás obligando a producir los no esenciales. Y eso tiene un coste, que es a coste de ciertos esenciales también. Entonces, sí tiene un papel importante, claro. O sea, los aminoácidos esenciales pueden el valor biológico pueden, tienen muchas funciones. Pero los pues, esenciales también, ante otra cosa, porque necesitamos calorías. Si no consumiéramos amigas y esenciales, las calorías serían muchas menos. Que bueno lo que puedes decir, por el consumo de hidratos son más fáciles de comer y, y sí, pero entonces es lo que te estoy diciendo. Tendrías que subir la ingesta de los esenciales muchísimo. Y no merece ya la pena. ¿Por qué se tiene el cardio tan sobrevalorado en época de definición? Que qué cosas buenas tiene. A ver, el cardio en culturistas o en el mundo fitness, fíjate lo que te digo, creo que está infravalorado. vale Sobre todo cuanto más alto en categoría de peso es el sujeto, Está infravalorado. No me refiero ya por temas de, de consumo calórico. Cuanto más grande es un tío, más consume solo por estar sentado. Y sinceramente, un tío que compita con 100 kilos no es que la falta de cardio. Para... No, ya es un tío que ya consume un metabolismo muy alto. Y consume muchísima cantidad de calorías, entonces, con una dieta de 3.000 calorías normal y tal, y y tal, Pero no es eso, pero es que eh, las dietas culturistas o las dietas para hacer crecer el músculo, muchas veces, según qué persona, les ocasiona eh, modificaciones lipídicas en el perfil lipídico, ¿vale? o sea, elegan el colesterol, el cardio ayuda a reducirlo. Eh, uno de los problemas que tiene el entrenamiento con pesas es la hipertrofia del corazón. Eh, las paredes, el engrosamiento, ¿vale?, no el tamaño del corazón, entonces tiene que ir acorde también con un trabajo aeróbico para que, que, digamos, las modificaciones del corazón sean sean mucho más equilibradas, ¿vale?, no que no solo engorde el tamaño de las paredes, que es lo supuestamente malo, sino que también crezca en tamaño, ¿vale?, eh, eh, salud cardiocirculatoria, ¿vale?, que no solo cardíaca, sino circulatoria también de las venas, esto, lo otro, tal, o sea, mejorar la circulación, es bueno para mil cosas y el cardio lo hace. Entonces, a ver cómo decirte que mucha gente lo sobrevalora, mucho sí, porque irte a andar o 40 minutos, por ponerte un ejemplo, pues es un no. O sea, tampoco es que haya sido una cantidad de calorías extra contra gente y me de hacer cardio, 40 minutos que quema 600 calorías. No, pero no, que 600 calorías queman 40 minutos. Si esos 40 minutos hubieras estado tumbada viendo la tele, hubieras quemado 300. Entonces, en realidad, por hacer esa actividad física, solo has quemado 300 de diferencia que hay. Y 300 son 2 yogures, no es mucho. Entonces, matarte todos los días, hacer una hora de cardio, es van a de 3 yogures. Y a tomar por culo, nos tiramos historia. Pero creo que está infravalorada porque tiene otros muchos beneficios. Para mí el cardio, luego hago cardio siempre, me despeja, bueno... Otra, por otro motivo, y, y yo creo que sus principales ventajas no son precisamente el consumo calórico. No creo que esa sea su principal ventaja, sino todas las demás. ¿Qué pasaría si entrenas el mismo músculo dos días seguidos? Pues por en realidad no pasaría nada o te lesionarías depende. depende, el nivel de castigo que le hayas dado de decir un músculo está muy roto. Mira, cuando las agujetas son gordas, ¿vale?, aparecen a los dos días una cosa así, pero hay veces que las agujetas son tan gordas que te aparecen en el propio entrenamiento, ¿vale? si una cosa, es que no se vida, sale sales del gimnasio con los aductores y dices, hostia, lo que tengo aquí Esas son micro roturas, roturas musculares sí, sí. ya importantes, ¿vale?, no las micro roturas típicas del entrenamiento. Eh, si al día siguiente lo entrenas, pues bueno, es un músculo que está dañado y que no está recuperado. No está recuperado quizás ni el ni glucógeno y, ni, ni tisularmente te lo podrías cargar, podrías lesionarte, ¿vale? Eh, y si no te lesionas, por lo que conseguirías es quitar las agujetas mucho antes. Entonces, depende de qué entrenamiento. Si son entrenamientos normales que no generen prácticamente así, tan muscular, que se midan agujetas, que no genere gran cosa, puedes entrenar dos veces el músculo seguido, ¿vale? De hecho, no pasa nada. De hecho, mucha gente lo hace sin saber que lo está haciendo. Y mucha gente que hace pecho bíceps. Que vale, qué puta madre, puedo hacer pecho bíceps y ya está, ¿no? Eh... Eh, y para pecho por ejemplo se mete fondos en paralela y es que están haciendo espalda están haciendo otra vectrice que va a ser pecho ya triceps con el pecho sí pero no ha sido hasta un punto de reventarte, vale entonces entrenamientos muy intensos dos días seguidos pues tener para que para entrenamientos livianos dos días seguidos ya tengo que muchísima gente lo está haciendo no se está dando cuenta simplemente como un día salga pecho bice con ejercicios básicos y al día siguiente espalda la con ejercicios básicos ya estás tocando lo músculos un varias veces Puedes hacer hoy pecho, por ejemplo, puedes hacer hoy pecho y mañana para espalda te metes un montón una serie de series de pullovers que también toca el pecho y tampoco pasa nada. Entonces, según la intensidad por la que lo hayas hecho. No, lo que hablamos de proteína dieta con seco con un poco que te salga mejor ¿sabes? Pues medirlo, hay veces que se mide en, en, en, en kilogramos otras veces se mide en... En kilogramos de músculo, otra vez que se mide en kilogramos total, bueno, ya depende un poco. Eh, es muy distinto un kilogramo magro con un kilogramo, de músculo, ¿vale? O sea, el tejido magro es todo el tejido del cuerpo menos el tejido adiposo, se acabó, ¿vale? En el tejido magro entra las uñas, entra el pelo, entra la, la piel, entra las vísceras, todos esos tejidos magro. ¿Vale? Es tejido libre de grasa. Y tejido muscular es el músculo contráctil o sea denomina músculo contráctil Luego hay músculo eh, liso que no controlábamos y demás, pero bueno, a músculo contráctil. Se puede medir de muchas maneras. En mi opinión, yo creo que el medirlo es un poco absurdo. O eh... sea, porque son equivalentes. Quiero decir, cuando tú ves a alguien que está recomendando 6 gramos de proteína por libra de peso, que tú habéis escuchado, ya son 3 gramos de proteína por kilo de peso, más o menos. Cuando estáis escuchando a alguien decir 2 gramos. Eh, por kilogramo magro de peso, pues, como si ¿eh? por peso corporal. Es de decir, da igual, eh, eh, eh, a ver cómo decirte, lo que tienes que saber es adaptarlo al momento y ya está. Es, más, es mejor que pienses cuánto de gas te tiene, cuántas series haces, cuánto entrenas, cuánto te destrozas, que no cuánto pesas. ¿Vale? Eh, es mejor que mires el consumo proteico así. A ver, si te digo de aquí la chapa de lo que sería de algo, bueno, necesitas de urea y ver si tienes la urea alta y ya está. Entonces, ¿ahora hasta qué punto estás haciendo la proteína? Si tú tienes la urea en rangos normales, que todo está bien, y estás comiendo 6 kilos de proteína por kilo de peso, a mí me que estás haciendo mal. Pues, nadie sabes Entonces, bueno, dependería de muchas cosas. Que si puedo dar mi opinión de la creatina sí. La creatina es uno de los pocos suplementos que todos los estudios acaban concluyendo con que se efica, que tiene mil estudios, que se han sacado mil. A ver, cuando algo lleva en el mercado 30 años, es que funciona. Eh, lo... lo que podemos dudar de lo que sale al mercado y desaparece, sale, y desaparece, sale, y desaparece. O sea, eso es de lo que podemos dudar, ¿vale? Pero de lo que lleva yo en el mercado 10 años y años, está lo que puede. La creatina como tal, a nivel fisiológico, ya se entra en estudios, hay estudios que se muestran o no dejan de demostrar a nivel fisiológico, está claro, es un alfóforo aumenta las reservas de fofocreatina, que es el depósito de energía de los cofágenos, que es el de las series normales de pesa, por así, más o menos, por así decirlo. Entonces sí, es eficiente, ¿vale? Es eficiente, como ¿no? también ha demostrado otra serie de cosas, ¿no? Como que, bueno, el catabolismo, esto, lo otro, bueno, promueve la hidratación celular, tiene muchas cosas buenas. De ahí a ah, que a lo mejor pensemos que es la hostia, pues tampoco, o sea, es un suplemento nutricional, tampoco es más, pero desde luego lo que funciona, o sea, ahí, y ya te digo que normalmente, ¿eh? normalmente, cuando determinados eh, concentrados alimenticios, ¿vale?, como es la creatina o tal, o sea, cuando determinados suplementos se suelen meter a lo mejor en preparaciones hospitalarias o en preparaciones para gente adulta y tal, es como, pues, bueno, está clarísimo mostrar que funciona. ¿Cómo llevaría a cabo una semana? Esto lo he dicho ya en varios sitios, ¿vale? ¿Cómo haría de una semana de descarga? Yo entrenaría lunes, martes, miércoles, tres días seguidos. Eh, Descansos, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes, sábado y domingo entrenaría otra vez, ¿vale? He entrenado las dos semanas, no he dejado de entrenar, pero me he tirado ocho días de descanso. Así haría de una semana de descarga. No dejas de entrenar, pero hostia son ocho días seguidos. ¿verdad? A ver, que si considero para las chicas una dieta alta en grasa, tanto en volumen como en nutrición. A ver, este tema sería muy extenso ahí tampoco me quiero sacar mucho. Las mujeres en general tienen el tipo metabólico más bajo. Pero las mujeres en general necesitan una cantidad, bueno, pero en general no, o sea, todas las mujeres necesitan una cantidad mínima de acción para sobrevivir y otra cantidad mínima de acción para tener el, el sistema reproductor, por así decirlo, el tema de la menstruación minimal, bien. Es decir, tú puedes tener a menos DA, pero si quieres consumiendo grasa y no cadientiar a un 10 y tú no tienes A menos DA, ¿vale? Eh, si quieres también evitar esa menos DA, tienes que tener un consumo un poco más alto de grasas y demás, ¿vale? A ver, la amenaza puede ser por mil cosas, pero me quiero con un déficit alimenticio, normalmente tiene que ver con el consumo de grasa y el porcentaje de grasa. Entonces, yo sí que soy partidario de que la mujer es consuma proteínas y grasa en general y proteínas y grasa, ¿vale? De hecho, las dietas sin grasa en las mujeres les causan algunas óseas bastante severas, ¿vale? Sobre todo en las competidoras, que bueno, como lo que se han preparado con las dos pollas, los pollos, la gente tarda en recuperar la menstruación muchísimo. Entonces, eh, es mejor, además, es que es muy sencillo, o sea, grasas hay grasos esenciales, en proteínas hay aminoácidos esenciales, en hidratos de carbono no existen, los esenciales, o sea no, no, no, no son necesarios para sobrevivir, sin embargo, sí que hay ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Entonces, qué menos que cubrir esas necesidades básicas, ya, y luego ya meter hidratos por los que se pueda, según los requerimientos que queramos. Pero un mínimo de grasa sí, y en mi caso, debido a que las grasas, podríamos decir, que son el único alimento, bueno, nutriente, bueno, el único, por decirlo de alguna cosa, que tiene propiedades, eh, propiedades aparte de nutricionales, propiedades, no curativas, pero bueno, propiedades de salud. ¿Vale? que son pues, bueno, equilibrar el colesterol, bueno, varias cosas de estas, entonces yo sí que aumentaría las grasas. Tanto en chicas como en chicos, yo siempre soy partidario de que el consumo de grasas tiene que ser en chicas y en chicos. Pero por lo que acabo de decir, eh, déficit de ácidos grasos esenciales es muy no. común. ¿Vale? Desequilibrios entre omega 3 y omega 6 no. eh, Entonces, bueno, primero corregir eso y meter los hidratos que se puedan. Pero yo creo que es más importante las grasas. ¿Qué cantidad? Pues mínimo mínimo 0,5 gramos por 7 pesos, y 50 kilos que menos que 25 gramos. Yo diría que el ideal sería entre un grado y grado y medio. O sea, ya depende de la época en la que esté. Entonces, eh, a la pregunta concreta, ya resumiéndote, que si considero a la chica una dieta alta en grasas, tal. A ver, alta en grasas no, pero porcentualmente dentro de su total calórico, sí. ¿Vale? Alto de pesado, no tiene por qué ser una cantidad muy alta de grasas, todo depende de las calorías totales, pero sí que tenga un peso un 30%, 35% en la dieta de la mujer. No, a ver, no es que debas de cambiar la forma de entrenar segunda edad, la edad no es la segunda, pero tienes que cambiar la forma de entrenar según el castigo que tenga tu cuerpo. Porque te digo esto, hay mucha gente que tiene 45 años, pero no ha hecho pesas en su vida, entonces empieza de cero, bueno, estás, estás virgen, tienes las articulaciones bien, pues mientras que no tienes problema, puedes entrenar pues, como un chaval de 20, por así decirlo. Aunque no te vas a recuperar igual y demás, ¿vale? O sea, pero pues si ya te lo vas a ido tu cuerpo, a lo mejor hay gente de 45 años que recupera mejor que otro chaval de 20. Eso tampoco es algo universal. Pero en general tienes que ir cambiando la manera de entrenar según te vaya permitiendo el cuerpo. Y en una progresión lineal, a mayor edad, más tiempo de entrenando, más castigos llevas. Eh, castigos, no se desgastes, de más Entonces sí hay que ir modificando. ¿Vale? Pero no significa a lo mejor un tío de 30 años tiene que estar entrenando como otro de 60. ¿Pero por qué? Porque uno empezó a los 12 años y otro empezó a los 30. ¿Vale? Entonces, bueno, no es tanto la edad, es la edad deportiva. ¿Vale? Cuanto más edad deportiva vas teniendo, pues sí hay que ir modificando. Que si es posible eliminar la grasa localizada, sí, pero no porque tú quieras, o sea, lo eliminará tu cuerpo. Eh, pero no porque tú quieras, es decir, tú puedes adelgazar y tu cuerpo ligera de dónde quita. Que llega un momento que ya solamente te queda grasa en el glúteo y el cuerpo la está quitando del glúteo, sí. Pero que tú puedas elegir cuándo y de dónde quitarla, no, eso lo elige el cuerpo. ¿Vale? Aparte esto, estos son mitos que ya tienen que estar súper... Claro, vale, o sea, grasa localizada, nada, olvídate. Solamente existió un medicamento, el hipostabil, de que se llamaba, que se hacía en Portugal... Que te lo tenían que hacer médicos, no se puede hacer en, en cirugía estética ni nada, eran médicos. Y se suponía que sí, que quitaba la grasa localizada, pero tenía otra serie de problemas asociados y se llevó a morir. O sea, ya no existe ese tratamiento. Y, y es que de nada te sirve romper las moléculas de grasa de la adipocitos y luego no las quemas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de nada te sirve. Mmm, eh, que haya algo que te diluya la grasa, o tal, que no los adipocitos suelten la grasa, etcétera, alguna zona concreta, si luego no bueno, se está quemando, al final es el déficit calórico. ¿Y de dónde lo quita el cuerpo? Pues de donde él quiera. Eso ya es la energía que manda y ahí nos queda nada que conformarnos con ello. Y olvídate de que hacer muchas abdominales te va a quitar la grasa de la zona, de que hacer mucho culo te va a quitar la grasa del culo. De de no, no, olvídate de eso. ¿no? Una cosa es trabajo muscular y otra cosa es que esos depósitos de energía que están adheridos a esos músculos que trabajas se estén quemando, no. O sea, se quema los ácidos grasos que están en la sangre. No los ácidos grasos subcutáneos que están activando el músculo. Eso. Vale, ¿qué opino de los quemadores de grasa? Pues justamente esto lo, lo puse el otro día en una de las. No me acuerdo, en una red social. Los quemadores de grasa para mí, sobre todo, funcionan porque te espabilan, te, te dan más vidilla, ¿vale? O sea, te dan más vidilla, te hacen estar más activos en bueno, unas épocas en las que hay de calor y en las que están cansados. Luego, la mayoría son simuladores o excitadores, o bueno, llamámoslo como quieras. De catecolaminas, ¿vale? Las catecolaminas son las hormonas que nos hacen quemar grasa, ¿vale? Adrenalina, adrenalina y demás. Entonces, claro que tienen su función, el problema es que el cuerpo se acaba habituando como a todos los estimulantes. Eh, para mí, su principal función es que ya cuando estás cansado, te dan chispillas, ¿vale? Durante todo el día para que no te sientas tan agotado que verdaderamente tú vayas a quemar mucha más grasa, porque tomes un quema grasa antes de entrenar, que porque no lo tomes, no lo creo, pero que tú seas capaz de entrenar más fuerte, porque te has tomado un quema grasa antes de entrenar y, y esa activación que te da extra te hace entrenar más fuerte, y eso te quemar más grasa, eso sí. Entonces al final lo que te ayuda es a quemar más grasa. El mecanismo tenía, os tiene que dar un poco igual, ¿vale? te tiene que dar un poco igual si es porque te acelera a ti, porque te acelera las pulsaciones, porque hace que el adipocito se libere más fácilmente de la grasa por acción de más adrenalina, porque lleva cafeína y eso tapa los receptores de adenos y te Cansado, yo creo que buscar tanto el motivo por el que te hace quemar grasa es un poco… quitando gente como nosotros, que a lo mejor nos interesa saber los por qué, pero para la gente normal le tiene que dar un poco igual. Lo que le tiene que interesar es el resultado y el resultado es que sí ayuda a quemar más grasa. Ah, bueno, ¿y cuál aconsejaría? A ver, no sabría decir, ¿vale? No sabría decir, tampoco voy a hacer publicidad de marcas, pero eh, a ver cómo decir. Eh, es tan fácil como, como mirar el etiquetado, ¿vale? ver qué llevan y qué no. Y ver cuál te sienta mejor a ti. Te digo esto ¿por porque hay uno muy famoso que no voy a nombrar. Porque, por ejemplo, sé que sienta muy mal a mucha gente. Muy mal, pero mal de no poder dormir y e incluso ganas de vomitar. Está claro que ese te va a hacer adelgazar, pero de una manera quizás no muy lógica. Y luego hay otros que, que, que no llevan gran cosa. vale. Eh, pero es a lo que vamos. Tiene que adaptarse a ti y no hay ninguno mejor que otro. También depende un poco de tu sensibilidad. Es decir, si eres una persona que nunca toma estimulantes, mejor que empieces por unos flojito. Y ya según vayas habituándote a él, ves metiendo otros más fuertes. Porque te digo esto, no es que todo el mundo tiene la manía de decir cuál es el mejor, el mejor es el más fuerte y cuál es el más fuerte y este pues es el que empieza a tomar. Ya, pero a lo mejor ese no te deja dormir, ese no te deja estar bien, ese no te deja incluso… te pueden dar náuseas, ¿eh? Entonces, bueno, tampoco es eso. ¿tlaro? entonces… ¿Cuál es el mejor? A ver, no te puedo dar ningún nombre porque no creo que haya uno mejor. Creo que quizás haya uno mejor o peor en según qué función, ¿vale? En según qué momento concreto, en según qué tal. Eh, pero no no te puedo decir uno en concreto porque tampoco, pero que exista uno que sea el mejor. Ay. Vale, ¿debo llegar al fallo? ¿A generar hipertrofia? No. No se debe, ¿vale? O sea, no se debe, no tienes por qué. El fallo muscular es sinónimo de que el músculo ya no puede con esa carga, pero no de que el músculo no pueda más. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú a esa carga que estás levantando de manera gradual se le pudiera ir quitando peso, tu músculo podría seguir y, seguir y seguir y seguir. Entonces, como tal, fallo muscular no llega a producirse nunca. Se produce fallo en un movimiento con un peso X, ¿vale? Esto es algo de lo que nadie habla, pero que me parece muy lógico. Lo que para ti es fallo muscular es no poder más con un peso. Vale, perfecto. Pero en realidad eso no es un fallo muscular, porque tú tiras el peso y el músculo sigue funcionando. No, no, no es un fallo muscular, el músculo sigue funcionando. Lo que ha fallado es que tu cuerpo ya no tiene capacidad de mover ese peso concreto en ese gesto concreto. Posiblemente si haces inercia, pues ya puedes seguir, entonces tampoco era fallo del ejercicio. ¿vale? Entonces hay que distinguir entre fallo en un ejercicio y fallo muscular. En realidad fallo muscular nunca existe. Lo único que ya llega a un punto que el sistema nervioso no es capaz de coordinar, eh, o por agotamiento, o por reclutación de fibras que ya no tiene más de dónde reclutar, etcétera, para ese peso completo no puede seguir. Pero ahí está la técnica de respaus, que entonces le quitas peso y sí. Por lo tanto, no era fallo muscular, porque no, no, no fallaba el músculo, no, fallabas tú haciendo el gesto. Entonces, no, no es necesario, y te voy a poner más ejemplos, o sea, un, un nadador tiene las espaldas más grandes que una persona normal y no llega al fallo, simplemente nada. Eh, un sprinter de ciclismo, por ejemplo, tienen las piernas más grandes que los ciclistas normales y no llegan al fallo, simplemente dan pedales fuertes. Eh, es que para llevar el músculo a tope no hace falta un fallo, ¿vale? Eh, es decir, levantar 100 kilos a la máxima velocidad que puedas ya te hace reclutar todas las fibras, ¿vale? Eh, lo que se llama movimiento explosivo. Eh, entonces, eso ya te está haciendo reclutar todas las fibras. ¿Qué pasa? Cuando ya la velocidad que tú eres capaz de generar es menor es porque ya no estás siendo capaz de reclutar fibras. Y llegará un momento que ya no solo interfiere en la velocidad, sino en el peso. Pero lo que digo, podrías seguir quitando peso y podrías seguir eh, modificando velocidad y demás. Entonces, fallo muscular como tal es que nunca se da, ¿vale? Eh, y hay ejercicios que nunca nadie llega al fallo, que yo casi nunca nadie he visto llegar al fallo, como zancadas, como bueno, tenemos ejercicios en los que mm, les duele, les tira, les cuesta y tal y, su y se suelta la balsa, ¿vale? Pero no se llega al fallo como tal. Entonces, no, no es necesario llegar al fallo. Eh, lo que es necesario es castigar el músculo, eso sí, ¿vale? Castigar el músculo sí, mecanismos hay muchos, ya he explicado. ¿eh? Pero el fallo muscular como tal, lo que te digo, no, como tal, el fallo muscular no existe. Simplemente existe el fallo con un peso, pero no es un fallo muscular real. ¿sí? No, no le doy ninguna importancia al dormir en el desarrollo muscular. Eh, a ver. A ver cómo, cómo decir esto. O sea, el cuerpo fisiológicamente hablando, despierto, él lleva sus procesos de reconstrucción. No tiene por qué dormir. El problema es a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, eh, necesitarás dormir más cuanto más estrés psicológico o demanda psicológica tengas al cabo del día. ¿Por qué digo esto? A ver, si tu sistema nervioso está frito, no va a contraer bien los músculos, no los va a coordinar, no tal, tendrás lesiones, no serás eficiente, todo lo otro, entonces hay que dormir bien. Pero el tiempo es individual en cada uno, porque de qué va a depender de su estilo de vida. una persona que se levanta y vive 16 horas muy ajetreado, necesita más descanso que uno que vive 16 horas tumbado viendo el sofá en la pandemia, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, no hay que establecer un tiempo de hora. ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo muchas veces, sobre todo cuando más definido está, ¿sabes? que la dopamina está más alta y demás, pues que no se capaz de las de 6 horas. Pero eso no significa que o que no, significa que el sistema nervioso, por el motivo de que, que sea, no necesita dormir más. De hecho, verás que muchas veces tiene, es algo más estacionario que otra cosa. En verano, cuando hace calor, todo el mundo duerme mucho menos que en invierno, que hace más frío y la gente duerme más. Pero no tiene que ver con la recuperación muscular. De hecho, no tiene que ver muchas veces ni con la recuperación del sistema nervioso. Ya simplemente duermes y ya está. Eh, entonces, no le daría una importancia ponerle una cifra concreta de X horas, porque para, para, para mí no la tiene. Eh, lo que sí tendrías que estar es descansado. Mucha o sea, gente será con 5 horas, otros con 6, otros con 8. Bueno, ahí ya depende, ¿vale? Pero eh, lo que está claro es que tienes que estar descansado sí o sí. ¿Cuánto te hace falta? Pues, si tenemos que establecer un tiempo de 7-8 horas, por eso sería suficiente. Pero, por ejemplo, para mí me resulta mucho más eficiente 26 horas por la noche y una por la tarde que de 21 por la noche. Ya de vez. Pero no le daría una importancia concreta a un tiempo concreto, ¿vale? Eso no. Eh, le daría una importancia a un, a un estado en el que tú te encuentres concreto, que sea que te encuentres descansado, que te encuentres bien, ¿vale? Pero no las horas, porque ya no voy a entrar en la gente que tiene apnea del sueño y tal, que dorme 10 horas, pero en realidad no he descansado nada. Bueno, en eso no voy a entrar, ¿vale? Ya todo depende de lo que dices siempre, de la calidad, no de, de la duración. Vale, a ver, ¿cuál es la forma correcta de tomar los aminoácidos? Aquí, claro, aminoácidos hay un montón. No sé a cuáles estás refiriendo. ¿Y forma correcta para qué objetivo? Eh, tampoco lo dices. Estas preguntas son muy abiertas. Para mí los aminoácidos son completamente absurdos e innecesarios siempre que el consumo total de proteínas del día sea difícil. Ya está, ¿vale? Que luego queremos aminoácidos concretos para determinadas funciones concretas como meter BCAAs antes de entrenar para impedir catabolismo, por ejemplo. Como meterlos durante el entreno, ¿sabes? Para evitar una descompensación con el tristofano y que tengamos ahí un poco más de vida y energía entrenando, por ejemplo. Como meter esenciales eh, entre comidas o con las comidas para elevar el aminoácido esencial limitante, sí. yo esto lo veo una práctica poco dura. Que, que los queremos meter, no sé, incluso he visto gente pues, que los mete con los batidos, ¿vale? que mete un poco de esenciales y luego mete proteína de asimilación lenta para tener las dos cosas, ¿no? Una asimilación lenta, pues, bueno, también se podría hacer. Eh, entonces, tienen muchísimos usos. Eh, aminoácidos, pues claro, ahí eh, entraría la arginina, entraría los BCAs, la mía, no sé a te eh, pero si el consumo total de proteínas es el adecuado tampoco es necesario que te calientes mucho yo los esenciales con las comidas para enriquecerlas aquellas que no son muy ricas en proteínas o entre horas para subir los aminoácidos limitantes ya en horas en las que la sangre está abriendo pocos nutrientes eh, veces durante el entreno si, eres, si son entrenos muy largos vale por el tema del Cristofano y demás eh, se ha puesto de moda ahora no tomar BCA's y tomar esenciales, también es igual de válido, sobre todo el 50% de los esenciales casi son BCA's entonces bueno, no hay problema. Eh, algunos dicen que es mejor, otros dicen que es peor, según algunos estudios, pues bueno, eh, los esenciales podrían favorecer el anabolismo, mientras que los, eh, los, los BCA's como tal no son todos, por lo tanto no podrían favorecer el anabolismo, sino evitar quizás el metabolismo. Eh, teniendo en cuenta que hoy en día valen lo mismo que pues los metales esenciales por si acaso. Pero también he escuchado que los BCA no valen para nada, que son un timo, que tal y no tampoco es eso, vale tampoco es eso. Eh, normalmente esto lo siempre lo dice gente que es muy simplista y solamente ve un uso en los aminoácidos, pero pueden tener mucho más, vale. Entonces eh, normalmente la gente solo se centra en crecimiento muscular, hipertrofia. Los BCA no son suficientes porque no son todos los esenciales, por lo tanto no me valen, por lo tanto son un tipo. No, pero bueno, a lo mejor es que simplemente queremos aumentar la leucina y tiramos de BCA para aumentar la leucina o demás, vale. Entonces, eh, es muy extenso el tema de los aminoácidos, como poder decir así una pregunta. habría que saber qué aminoácidos y en qué condiciones. Eh, pero no, yo sí que uso aminoácidos, creo que son útiles, lo único que no tomarlos por tomar, sino tomándolos sabiendo O sea, lo primero que hay que hacer cuando se toma un suplemento es decir, estoy tomando este suplemento, ...porque quiero este fin con él... ...vale, no estoy tomando este suplemento ...porque le digo que bueno, no es eso... ...la fibra perjudica la absorción de proteínas... ¿no? ¿La, ...la proteína, contada? no, pero pues sí que perjudica la absorción de con proteínas... minerales, eh, Yo no soy muy partidario de fibra... ...en dietas, por ejemplo... ...en dietas en las que el volumen de comida es bastante grande... ...que se genera mucho eh, residuo alimenticio no veo muy, muy bueno meter mucha fibra, ¿vale? Eh, porque ya el trato, el trato digestivo va lo suficiente fibra, o para tener que meter fibra. Eh, en dietas de muy pocas calorías, pues sí, se mete fibra sobre todo para saciar, para mantener un poco la salud intestinal, para evitar de pues, estreñimiento y demás. Eh, pero claro, muchas veces hay muchos problemas, ¿no? Mezclamos muchos... Por ejemplo, la típica... Por ejemplo, ensalada con ternera, ¿vale? pues no es una comida mala, ¿no? no es nada malo, lo único que el hierro se absorbe muy mal, se absorbe muy mal ¿vale? el hierro se absorbe únicamente un 2% el hierro normal vegetal y un 10% el hierro, ¿eh? pues si no me equivoco, hablando ¿vale? de pero si no me equivoco creo que es así. Si ya le metemos fibra que dificulta la absorción de hierro, con la ensalada, pues entonces una de las cosas buenas que tendría eh, la carne roja de ese hierro, absorbible, lo estamos quitando. Pero ¿qué sucede en aquellas personas que tienen el hierro alto que también que sucede, hay? aquellas personas que tienen el hierro alto porque comen muchísima carne esloja, pues quizás esa ensalada con esa fibra le viene bien porque así no asimila tanto hierro, ¿vale? O sea, una de las consecuencias de tener la fericidad muy alta, por ejemplo, tal, es cansancio. Entonces, ¿veis cómo una misma cosa puede ser algo bueno o algo malo? Una persona que hace cinco comidas al día de carne es roja, porque pues, algo con fibra puede ser bueno para no absorber tanto hierro. Una mujer que no come casi carne roja, encima tiene la menstruación, pues posiblemente sería mejor que no mezcle la carne roja con fibra, con una ensalada, por con un ejemplo, porque le va a dificultar la su Entonces, si os dais cuenta, no hago una, o sea, no os doy una respuesta completamente clara sobre algo. Eh, más bien quiero que penséis, ¿sabes? Que una misma cosa puede venir bien o puede venir mal. No hay que ser tan cerrada en la vida de decir esto es bueno o esto es malo, sino esto es bueno para esto o no, pero para nada completo Y yo, por ejemplo, la fibra, no a mí la fibra me dificulta mucho la digestión, yo intento comer la menor cantidad de fibra y por los clientes con los que tengo y tal, la mayoría de ellos las cosas con mucha fibra, es decir, hazlo integral, recubes integrales, pan integral, todo eso dificulta mucho más la digestión, le hace estar más pesado, le hace estar peor que comiéndolo todo al final, ¿vale? Entonces, como al final, aunque tú comas pan blanco, tiene el índice glucémico más alto, porque ya lo están mezclando con carne, lo están mezclando con grasa, lo están mezclando con verdura, lo están mezclando con más cosas, pues en realidad al final la absorción es lenta, o sea, no, no tiene, el índice glucémico se va a la mierda, ¿no? No tiene, o sea, la carga glucémica no corresponde para nada con el índice glucémico. Entonces, al final se puede comer, cuando todos los nutrientes están en una misma comida, al final se puede comer todo sin fibra, ¿vale? Entonces, ¿una cantidad mínima de fibra? Sí. ¿Una cantidad excesiva de fibra? La más más mínima. ¿vale? No puedes. A ver, ahí no puedes. Distensión abdominal en época de volumen con intestino irritable. O sin estar irritable es algo que vas a tener. O sí, no se puede. Eh, de hecho, es muy común que te levantes por las mañanas y su pasando el tema. Una pesadez, una inflamación, pesada, una inflamación. Cada vez mayor hasta que te vas a estar hinchadísimo. Eh, es una de las consecuencias de este deporte. Si encima tienes intestino irritable, o dispepsias nerviosas, o dispepsias funcionales, o dispepsia. Eh, o, sea, o, o gastritis, o tal, ¿no? es que hay veces ya que no se puede, o sea, hay veces que no, que no puedes hacer nada, que solamente no hay una solución para todo, hay veces que solo nos queda aguantarnos y ya está, ¿vale? Eh, Podrás escuchar la nitidina que, que, que ayuda a que, a que el estómago se inflame menos, enzimas digestivas para mejorar la digestión, tal, pero esto te va a decir gente que no ha sufrido, ¿vale? Porque los que hemos sufrido de ello y ya han probado de todo, te das cuenta que al final la trata se va a por exceso de comida en volumen y, y por otra serie de motivos, a ver, cómo es que con la que sin comer se ha sin comer, ¿vale? O sea, generan clases de dolor, si no se puede porque no han comido, pero bueno, es así. Entonces, no, no, no puedes hacer nada más. A ver, esta pregunta, ¿es posible secar en dos semanas de forma natural? Es que no sé qué te refieres secar. ¿Con secar te refieres a perder 16 kilos de grasa? No, no te no. Si con secar te refieres a eliminar agua extracelular y demás, sí, eso sí. Pero secar concreta, para mí secar es ya eliminar el agua, entonces eliminar el agua en dos semanas. Ahora, hacer una definición en dos semanas, ¿no? Olvídate, o sea, hay cosas que son solo tiempo, quemar calorías procedentes de la grasa es a base de tiempo, ahí no tienes más historia Bueno, no hay ya más preguntas, ¿no? Ya no hay más preguntas, ni hay nada más. Eh, vale, ¿cuál es la cuál es proteína la mejor? Vale, ¿cuál es la mejor proteína? Para mí, el aislado, ¿vale? De calidad, es decir, los aislados y el mercado a hablar de lo pues, que es el principio activo. Para mí lo mejor es el aislado. ¿Cuál es el problema del aislado? Cantidades muy grandes, llegan muy de golpe a la sangre y no se aprovechen todavía. ¿eh? Eh, esto la gente normal que pesa a lo mejor 70 si o 70 si gramos, no tiene problema, ¿vale? Batidos de 40 gramos y ya está, no tiene ese problema. Quizás tenga más problema, pues la gente a lo mejor que pesa más y venga, batidos de 100 gramos de proteína aislado, pues bueno, eh, eh, quizás no sería la mejor. En ese caso, a lo mejor sería secuencial. Pero claro, aquí ya luego podemos debatir, no, pues un aislado lo metes con verdura y ya está, y al final se digiere más despacio. Sí, pues, bueno, también, también, ¿verdad? O simplemente un aislado de 100 gramos, pues en vez de tomar todo golpe, tomate ahora eh, un tercio, a los 15 minutos otro tercio y a los 15 minutos otro tercio. Sí, también, también, igual, ¿sabes? O sea, estás tomando 100 gramos repartidos en 45 minutos, pues, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Pues está bien hecho. Eh, la de caseína es mejor porque se absorbe más despacio esto, lo otro. Normalmente la de caseína no suele estar muy buena, normalmente, para mí, según los estudios y tal, es la mejor, pero es lo que te digo, es que son soluciones tan sencillas, como que la proteína de suelo la divides las tomas, porque no anda de golpe, la divides las tomas del batido en media hora y ya está, eh, o en una hora, en lo que queramos, ¿vale? Eh, la proteína de caseína, por ejemplo, sí que según los estudios ha demostrado que es mejor que te tiene más nitrógeno, que tiene menor valor biológico, el, el proceso de liberación es mucho más eficiente, por lo tanto, el cuerpo absorbe más. Pero es lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? Para batidos muy grandes, pues sí, tiene sentido. Para batidos pequeños, si van a aportar el batido 32 gramos de proteína pura, da un poco igual que sean más de golpe o menos, ¿sabes? Está muy importante. Eh, luego la de soja y santa y tal, bueno, ya tienen un menor valor biológico. Aparte de eso, de sabor, son muy malas. Eh, y tienen una digestión más intermedia. Pero es que el, el tema de la digestión no te quiere, decir. O sea, si vamos a pedir una proteína a su calidad por la digestión, si es más rápida o menos, es tener una solución tan sencilla como las que he dicho. Entonces, eh, para mí la mejor proteína es la que mayor, mayor, mayor valor biológico tenga, y es la de suero, lo voy su distintas versiones, ¿vale? Entonces para mí esa es la razón. Vale, bueno, pues ya esta última pregunta, encima, es de las más largas que más tardaría en responder. ¿Cuántos días a la semana es recomendable entrenar y cuánto tiempo? Tiempo, aquí ya tendríamos que ver en qué sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento tendría un tiempo concreto, pero yo nunca me iría más de una hora y media de pesa ¿vale? ¿Entrenamientos de fuerza? Pues sí que te puedes ir a dos horas, la parte principal, digo. Entrenamientos de hipertrofia normal, más de una hora y media no haría. Y entrenamientos con una densidad alta, más de una hora no haría. ¿vale? De hecho, el ideal sería no hacer nunca más de una hora. Si no eres capaz de estimular un músculo lo suficiente en una hora, es que al final estás haciendo un poco el vago ¿vale? eh, ¿Cuántos días a la semana? Pues ya depende de varias cosas. Yo cuando mejores el resultado tenía esos cuatro días a la semana, ¿vale? Cuando mejor he estado. Eh, pero también depende de si son entrenamientos de fuerza, si son entrenamientos de hiperemia, si son, hipertrofia, si son hipertrofia. Depende de tantas cosas. Pero yo creo que lo mejor es eh, para, para la gente normal, ¿vale? luego No nos vamos a meter en un alto sentimiento de, de la hostia de gente que hace tal cosa, o sea, no nos vamos a meter en eso. Pero para la gente normal yo creo que entre cuatro y cinco días, entre una hora y hora y media. Eso sería lo ideal, ¿vale? Para mí. Eh, luego nos podemos ir a los extremos y habrá gente que mejor días, habrá gente que Siete, ahora gente que tal, según qué entreno, según cuál no. Pero bueno, estas preguntas siempre se hablan desde el punto de vista de generalidades eh. y, y generalizando, pues te digo que cuatro o cinco días y entre una hora y hora y media de parte principal. Una hora de parte principal te podéis ir a, a dos horas de gimnasio entre que llegas, calientas, luego estiras y enfrías y luego te luchas o dos horas de gimnasio. Bueno, o sea, yo que me queda la parte principal. Eso, cuatro o cinco días entre una hora y hora y y bueno, pues con esto era la última pregunta, ¿vale? Ya llevamos una hora de live. La verdad que estoy cansado. Una hora hablando, parece que no, pero al final acaba cansando. Y nada, pues eh, simplemente despedirme, daros las gracias por haber estado ahí, por haber participado, ¿vale? Por si que no participáis, tampoco puedo explicar. Eh, y nada, recordaros, pues eso, que la semana que viene hacemos el programa de pues lo que he dicho antes, de que se conectados, ¿vale? que vamos a tratar de que sea un poco pues de temas actuales del fitness, ¿vale? debatirlos, hablarlos, estudiarlos, eh, bueno, pues un poco de todo, ¿vale? Traer gente que nos dé su opinión, gente que, que creamos que merece la pena que escuchéis, gente que... ¿Qué tal? ¿vale? Entonces estaré yo con mis colaboradores y intentaremos que sea, menos. ¿vale? El primer programa es el viernes que viene, o sea, el sábado que viene, en teoría, en teoría es el sábado a las 8, ¿vale? De la tarde. Eh, lo que pasa es que, bueno, que el invitado, porque queríamos hablar, pero no tenemos muy claro si va a poder esa hora o ¿vale? pero en teoría, pues eso, el sábado a las 8 sería. Y, y nada, esperamos que os haya gustado esto, esperamos que os guste el que hagamos, y nada, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos.